Hola, le toca el turno a la articulación del hombro. Bien, ¿qué, es la, ¿Qué es lo que caracteriza la articulación del hombro? Pues, pues su gran movilidad, ¿de acuerdo? Es una articulación sinovias de tipo esferoide, su gran movilidad. Y esta gran movilidad le va a conferir una gran inestabilidad también, ¿de acuerdo? De hecho, el, el hombro eh, sufre una gran cantidad de luxaciones, o bien también tenemos una gran cantidad de, problem de problemas en los músculos rotadores del hombro. ¿Qué dos huesos sabemos que están implicados en esta articulación? Pues la cabeza del húmero como la cavidad glenoidea de la escápula. ¿De acuerdo? Al tener una gran movilidad de esta articulación, va a tener una serie de estructuras, por que alguna van a ser propias de, de esta articulación. Y entre ellas vamos a encontrarnos con un eh, labio de fibrocartílago que va a rodear la superficie externa de la cavidad glenoidea, con lo cual aumenta el diámetro de la superficie de esta cavidad, ¿de acuerdo? y va a permitir que haya un mejor un agarre o abrazo, o abrazo de la cavidad del, del húmero. También nos encontramos con una cavidad, está aquí, encontramos esto, que se sitúa aquí, Os lo voy a poner aquí, que es el labro, es el labro glenoideo. Vale, sería esto de aquí. Y aquí también tenemos el labro glenoideo. Eh, hay una cápsula articular y en esta cápsula articular están implicados una gran cantidad de ligamentos. Bueno, eh, entonces, para poder eh, mantener pues, esta función de estabilidad y eh, también mantener la cabeza del húmero en su posición. ¿Vale? Mm, entre los ligamentos extracapsulares podemos citar el coracumeral y también el humeral. Pero bueno, lo que me, yo me voy a parar aquí va para a ser en, en estudiar un poco la musculatura eh, que estabiliza la, la articulación del hombro. ¿De acuerdo? No solo la musculatura y estos ligamentos que hemos dicho son los que me van a reforzar la articulación, sino que también nos vamos a encontrar con es el arco, aquí se le llama, el arco coracoacromial arco coraco -acromial. Vale, que está compuesto ¿vale? por el acromium, el ligamento coracoacromial, ¿vale? y luego también tenemos el, el apófisis coracoides. Bien, pues entonces pasamos, eh, sin más preámbulos, a ver cuáles son la, la musculatura que está involucrada, eh, la musculatura involucrada, que denominamos eh, los músculos rotadores. Cuando lo ponemos, a ver, lo voy a poner aquí, son los músculos rotadores se ve, ahora, a ver, son los músculos rotadores del hombro, rotadores del hombro. Vale. y para ello, bueno, eh, tenemos estas dos imágenes. Vamos a ver, eh, nos ponemos aquí, y aquí nos vamos a encontrar... Con una vista anterior, ¿de acuerdo? Si yo retiro piel, toras, costillas, pulmón, le voy a quedar con la vista del hueso a la escápula, ¿de acuerdo? Entonces, si recordamos la anatomía de la escápula, nos íbamos a encontrar en su vista anterior, ¿qué nos vamos a encontrar? La fosa subescapular. Entonces, pensad, ¿qué músculo va a insertarse en la fosa subescapular?, sencillo, no hay que pensar mucho, va a ser el músculo subescapular. ¿Vale? Y este músculo subescapular, que se inserta en la escápula, ¿vale? para formar la articulación del hombro, tendrá que insertarse también en el hombro y que esté el hombro ahí sujeto. ¿Dónde, en qué parte del hombro se va a insertar? Bien. en la tuberosidad menor. menor. Perfecto. O sea, ya tenemos la visión anterior del, del hombro. Pasamos a ver una vista posterior, ¿de acuerdo? Es una vista posterior y le pongo pelo a este individuo. Aquí tenemos pelo por aquí, por aquí, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos una vista posterior. En esta vista posterior tenemos que pensar, dar un poco al coco, sacar la piel, sacar toda la musculatura superficial y nos quedaremos entonces ya con el hueso, veremos la escápula y el fémur. Entonces, anatómicamente, que tenemos? Nos encontramos con una espina de la escápula, tenemos que la fosa supraespinosa, la fosa infraspinosa, con lo cual pensamos un poco y decimos ¿qué músculos están insertados en la fosa supraespinosa y en la fosa infraspinosa? Bueno, pues... Estos dos músculos. En la fosa supraespinosa va a ser el músculo supraespinoso. ¿De acuerdo? Y en la fosa infraespinosa, el músculo infraespinoso. Nos queda un músculo todavía, ¿de acuerdo? Que va a estar, que se va a insertar. En el borde lateral de la escápula. Y que se trata del músculo, el redondo menor. El redondo menor. ¿De acuerdo? Este es el redondo menor, lo ponemos aquí. Y se inserta, ¿vale? En el borde lateral de la escápula. ¿De acuerdo? Ahora, ¿dónde se van a insertar estos tres músculos? Que vemos por la parte posterior. O muy fácil en la tuberosidad mayor del húmero. ¿Vale? Y es así como estos músculos lo que hacen es tirar del hombro hacia el tórax y mantienen estabilizada la articulación. ¿De acuerdo? Pues venga, nos vemos en clase. Hasta luego.